3.700 personas a bordo en un crucero en Japón. ¡Oh Dios! Señores, sube a 490 ya los muertos por el coronavirus en China. A continuación, en el ámbito nacional, estudiantes dominicanos que serán traídos desde China estarán en cuarentenas. Ampliaremos. Señores, Suprema se reserva fallo. Recurso de casación contra Marlin Martínez. A continuación, en el ámbito local regional, a continuación, anuncian las actividades con motivo del 50 aniversario de la UAS, recinto San Francisco. Sistema de emergencia 911 realiza evaluación a agentes policiales aquí en San Francisco de Macorís. Voto en San Francisco de Macorís será automatizado. Y en los demás municipios de la provincia de Duarte, ¿será manual? Ciudadanos opinan sobre la instalación de ese avión monumento en el Parque Juan de Dios Ventura Simón. Comunidades realizan mechonada en Huiza en reclamo de diversas demandas. Ahí está, a continuación. Policía realiza operativo en centros ...de diversión en San Francisco de Macorís, ocupan armas de fuego, juca, entre otras cosas. En tanto, en una noticia que resulta un poco curiosa, un señor dice que observó y captó un objeto volador extraño... ...un platillo volador en los rieles abajo. Le presentaremos eso también. Esas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese...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 a bordo de un crucero en Japón. Así que ahí vemos las imágenes en cuarentena prolongada se encuentran estas personas con, presentando, ¿verdad? Unas 3,700 personas de decenas de nacionalidades se encuentran por al menos 14 días en cuarentena a bordo de un crucero en Japón tras la confirmación de al menos 10 casos de contagio de nuevo coronavirus. Así que vamos a ver esa información. ¡Adelante! Es solo un crucero extendido por dos semanas, pero no será un crucero de lujo. Será como una prisión flotante, pero tenemos el tiempo libre para dejar que nuestra mente haga lo que quiera. Podemos ser creativos y pensar en cosas positivas o podemos arrastrarnos a la cuneta. Ciertamente no haremos eso. Así está la situación, señores, con el coronavirus en el ámbito internacional. Y a propósito de esto, la cifra es sumamente alarmante de los datos que manejamos, de los datos que nos llegan de lo que nos llegan, ¿eh? el número de infectados por el nuevo coronavirus en China subió este miércoles a 24 mil y los muertos ya son 490, pese a las medidas de confinamiento ampliadas por el gobierno a ciudades cercanas de Shanghái. 490 son los muertos ya. Y 24 mil afectados. Adelante. Bueno, ahí está, El señores. Así se que. Una situación difícil. Y le decía que le decía que la situación es difícil, muy difícil, pues son datos que nos llegan a nosotros, pero para nadie es un secreto que son datos quizás manejados. Y que cuando ellos hablan de 490 puede ser mucho más, señores, mucho más. ¡Wow! Increíble esto. Este virus se sigue expandiendo en China y en otras partes del mundo. Óptica máxima visión es la óptica número uno, porque en óptica máxima visión tenemos todo lo que usted busca en lentes. Recuerde que todas las marcas, las de su preferencia, las marcas de calidad, las marcas más reconocidas, las más costosas, pero al mejor precio, increíble, ¿eh? en óptica máxima visión usted la encuentra. Calle Castillo, esquina de la cruz, frente al porvenir con el teléfono que aparece en su pantalla, óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio.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 Calle Juan Bautista Blanco, número 9, en el sector Hermanas Mirabal. Ahí está el consorcio número 1 con su oficina central. sucursales por toda la ciudad y más allá. El consorcio de bancas Chago es el número 1 de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Estudiantes dominicanos que serán traídos desde China estarán en cuarentena. Los estudiantes dominicanos que se encuentran en China a su llegada al país estarán en cuarentena en las afueras eh, o en la Fuerza Aérea Dominicana, según informó el ministro de Salud, quien este martes anunció que han tomado nuevas medidas para enfrentar la posible entrada al país del coronavirus, que incluyen la llegada de nuevas camillas probablemente ya en el día de hoy. Veamos. tenemos en consideración si es necesario eh, la habilitación de naves con grandes espacios, habilitarla con fines de la, hacer los eh, enclaustramientos que tenemos que hacer de algunos eh, pasajeros que vienen de el punto cero de la enfermedad. Ya están disponibles los escáneres incluso en el personal de salud de, de esos puntos de entrada Debido a que contábamos con los escáneres en almacenes Se ha hecho entrenamiento del personal de estos puntos Y continúa todavía agregándose más personal Tanto en el uso de, de estos equipos como en la indumentaria Como el protocolo manda que aquel que haya estado Se sometió a revisión al paciente en el aeropuerto Y no tiene ninguna sintomatología Entonces pasa... ...al seguimiento epidemiológico en domicilio. Cada, dos veces al día está siendo visitado por los epidemiólogos en Puerto Plata. Bueno, señores, las medidas hay que tomarlas. 490 ya son. Y como digo todos los días, ojalá y que no entre a República Dominicana. Porque si eso es en China... Y en Wuhan, Wuhan que prácticamente, bueno, prácticamente no. Solo la ciudad de Wuhan, donde se formó ese virus, donde se originó el virus, tiene 11 millones de habitantes, solo Wuhan, superando la República Dominicana, que se estima que son 1.10.5 millones, casi 11. O sea, ellos son más en una sola ciudad. Imagínense ustedes, y con todo un protocolo que tiene China de Seguridad Social, que será en República Dominicana. La Suprema se reserva el fallo de recurso de casación contra Marley Martínez. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia se reservaron este martes su decisión sobre recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público que busca se anule la sentencia que produjo la condena de 5 a dos años de prisión a Marley Martínez Implicada en el caso Emily Peguero. Veamos. Hemos presentado los motivos y medios del recurso de casación que ha interpuesto Genaro y Doña Dalgisa por no estar de acuerdo con la calificación jurídica dada a los hechos por la Corte de San Francisco de Macorís. Y hemos respondido el recurso de casación de Marlon Martínez que buscaba la reducción de su sentencia. Aquí estamos una vez más abogando por la justicia para aplicar una configuración de complicidad y una pena de 20 años. ¿Cuáles han sido sus conclusiones en cuanto al recurso? que sea rechazada toda vez que la Suprema Corte de Justicia no puede tomar una, su propia decisión en base a los retenidos por el tribunal, en virtud de que la Corte de San Francisco tomó su propia decisión diciendo que Marlon Martínez actuó solo, es decir, que no actuó en complicidad ni con la madre ni con nadie. Siendo así, el Ministerio Público, al no recurrirle a Marlon, la sentencia se hace definitiva en cuanto a ellos. En cuanto a la, al, al actor civil y en cuanto al Ministerio Público, entonces no pueden pretender que la Suprema diga que él actuó ahora en compliz, que Malin actuó en complicidad a Marlon cuando ellos no le recurrieron a Marlon. Ahí está, señores. Miren, vamos al WhatsApp. A nuestro WhatsApp, modo de interacción, plataforma de interacción con todos nuestros amigos televidentes, donde por aquí Inés Agustina Taveras, desde la urbanización Toribio Piantini, me envía esta fotografía. Me dice por aquí, hola a favor de felicitar mi niña cumpleaños cumple hoy, de parte de su madre. Felicidades para ella y que cumpla muchos más. José Espinal, desde Arenoso, nos envía por aquí estas imágenes y algunos audios eh, vamos a ver el video del de, de, señor director el que está podemos colocarlo este para ver escuchar con audio de qué se trata de esta manifestación falla eléctrica y averió el transformador en ese entonces no tenemos energía eléctrica y ya el agua de la cisterna se ha agotado hemos usado todos los recursos por la vía correspondiente de forma pacífica Aquí tenemos la evidencia de las cartas que hemos llevado a Villarriba, en el distrito. Hemos tenido comunicación con la regional, hemos tenido comunicación con el ministerio y nadie nos espera. la Las mujeres que, la, que limpian, la aconsejen, ya tienen problema en el palo están sacando cubo de agua de la cisterna. Los niños, que este es un centro, que los niños son pequeños en su gran mayoría, nada más están utilizando un solo baño entiendan esa problemática cuando hay que estar echándole agua a los baños, cuando los niños varones tienen que entrar junto con las, con las hembras, entonces ya hemos usado todos los recursos y entonces nosotros, yo, junto con la asociación de padre y amigos de la escuela, yo como presidente, hemos decidido ya de, después de varias reuniones de usar todos los medios de cerrar el plantel. ¿Qué cantidad de estudiantes 155 sí, como 155 a estudiantes por ahí pero todos son niños y la calle bueno esa es otra problemática que tenemos con el asunto de la calle. porque se hizo <coughs> la escuela y se prometió que la calle se iba a arreglar y usted o sea, miren la problemática que tenemos ahí para las autoridades de allá arriba ¿piensan entonces ellos que la calle está terminada? bueno ya el plantel lo entregar, ¿no? ya está inaugurado entonces si ese estaba en la ejecución de la obra es la información que nos llega ¿verdad? procedente de este año. Esta, problemática, situación que tienen esta asociación día. de padres, de amigos de esa escuela por allá, dicen que hay una situación difícil también con el director del centro que se ha portado de una manera eh, muy arrogante, ojalá y que las autoridades competentes, vamos a ver, hacemos un llamado a la Dirección Regional de Educación que encabeza la licenciada Mariel Santos para, eh, verdad, percatarse sobre esa situación y qué es lo que está pasando en ese centro educativo en Arenoso, ¿eh? y ver entonces cuál es la situación también con la dirección de ese centro, qué nos dice por aquí José, quien encabeza esa manifestación, que se han portado o el, direc el director se ha portado de una manera muy arrogante y así no debe de ser porque él es un funcionario público que merece informarle, eh, buscar respuesta, dar respuesta a las demandas de esos padres y amigos de esa escuela, de ese centro educativo. Al corte comercial el regreso más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Iniciando o continuando con las noticias en el ámbito local, la UAS Recinto San Francisco se prepara para celebrar por todo lo alto el 50 años de su fundación, 50 aniversario. Nosotros celebramos junto a esta alta casa de estudios justamente donde realizamos nuestros estudios profesionales en el área de las ciencias de la comunicación y porque es nuestra casa, nuestra universidad, 50 años. Ellos en el día de hoy hicieron un encuentro con la prensa para dar a conocer parte de o parte de las actividades que se estarán llevando a cabo con motivo de ese 50 aniversario. Veamos. Música El 27 de febrero se cumplen 50 años, medio siglo de la fundación del histórico Centro Universitario Regional del Nordeste Curne, hoy UAS Recinto San Francisco de Macorís. En 50 años hemos aportado más de 23 mil profesionales de grado a la República Dominicana. Se puede decir que ese aporte en el orden profesional y el haberse insertado la mayoría en los procesos productivos y educativos de San Francisco, de la provincia, la región y el país, ha cambiado incluso la ciudad de San Francisco de Macorís. Ha marcado un antes y un después en San Francisco de Macorís y gran parte de la región. Las actividades del 50 aniversario no se enmarcan específicamente en un día ni en una fecha específica. Nosotros estamos viviendo el año 50, el medio siglo, por lo que todo este año puede decirse que estamos en celebración del 50 aniversario. Sin embargo, hay una serie de actividades que nosotros las hemos encasillado en lo que son esos eventos del 50 aniversario de manera particular en ese sentido, como es un programa un tanto ambicioso vamos a tratar de resumir estas actividades que iniciaron ya el día 2 de febrero de este año, el domingo 2 con un ciclo de talleres que estaremos ofreciendo en toda la ciudad de San Francisco de Macorís a conductores de empresas privadas y gremios públicos Iniciamos en las instalaciones de Agua María, ahí estuvieron todos los choferes de esa importante empresa el domingo y continuaremos el día 9 para concluir con esa empresa y posteriormente con otras empresas privadas de San Francisco de Macorís. en Una labor de sensibilización sobre esta importante ley que regula una de las actividades de mayor mortalidad en la República Dominicana. Los días 7 y 8 de febrero tendremos el Congreso sobre el Área de Salud, una importantísima actividad de tipo académico que va a atraer a la sede de este recinto a importantes figuras en conferencia. tal es el caso de Zenín Cava, de Jorge Asjana, el caso de Waldo Ariel Suelo, Antonio Almodovar, Mauro Canario, entre otros que participarán en ese importante Congreso Médico. Repito, son los días 7 y 8. Bueno, ahí están las declaraciones de tanto del maestro Miguel Medina como de Tony Sierra. Excelente, ojalá y que todo marche bien. Y nosotros estaremos presentes en cada una de esas fechas importantísimas y de esas celebraciones. El sistema de emergencia 911 realiza en el día de hoy un encuentro con los agentes policiales que trabajan justamente en este sistema. Eh, ahí está un encuentro de evaluación, cómo marchan los trabajos y todo esto. Vamos a escuchar a César Correa, quien es el encargado de despacho del 911, que nos dice sobre esa actividad. Adelante. <música> Sí, es una actividad que hacemos de manera recurrente, eh, donde retroalimentamos a las unidades de respuesta, en este caso estamos trabajando con las unidades de policía, para eficientizar el sistema 911 a nivel de que los ciudadanos reciban un servicio de mayor calidad. Es algo ordinario. ¿Qué se le instruye? Le hablamos de cómo medimos los tiempos, cómo se miden las estadísticas, qué se espera de ellos, ello. Qué... Eh, cómo funciona de manera interna el sistema, como ellos están en las calles, pues muchas veces tienen dudas y nosotros venimos con esa intención de que ellos entiendan el porqué de las cosas. ¿Cómo parece recientemente aquí en San Francisco, una de las últimas provincias más recientes en aperturar este sistema 911? Estamos, vamos bien en cuanto a lo que es la asistencia a las emergencias de parte del 911. Obviamente siempre estamos trabajando para mejorar, por eso hacemos este tipo de actividades, porque nos mantenemos constantemente, tanto haciendo capacitaciones como dando charlas, para que todo salga cada día mejor. De ¿Con cuántos agentes cuenta el 911 aquí en San Francisco? Sí, ese número eh, no lo preciso realmente porque fluctúa mucho. Va a depender de muchos factores, que ya depende de la agencia como tal, no del 911. ¿Su número completo? César Alberto Correa García. ¿Usted es? Encargado de despacho para la zona norte, eh, también nordeste, parte del sur. Eh, es decir, que estamos creciendo. Bueno, interesante entonces este encuentro de evaluación. Siempre hay que... Eh, ver verdad lo que ha estado ocurriendo, lo que está ocurriendo, cómo marcha todo, si en realidad se está haciendo el trabajo, si en realidad esos agentes están cumpliendo con su compromiso, con sus compromisos sobre todo de estar ahí rápido en el momento preciso del 911, porque esa es la idea. Señores, recuerden ustedes que para estas elecciones la modalidad será que se van a implementar tanto voto automatizado y también voto manual con las poletas como era, como era antes, como se iban a marcar antes. Entonces, eh, en el día de hoy, estuvimos conversando con Michelle Frías para ver cómo será el proceso aquí en San Francisco de Macorís y en los demás municipios de la provincia de Duarte. Y nos dice Michelle que el voto automatizado en San Francisco de Macorís se va a realizar el voto automatizado, valga la redundancia. Y en los demás municipios de la provincia de Duarte será a través del sistema manual. Escuchemos a Michelle, adelante. Nosotros somos de los municipios que se va a implementar o a continuar el voto automatizado en todo el municipio, incluyendo los cuatro distritos municipales. Los cuatro distritos municipales, y hablando de municipios ya de la provincia de Duarte, ¿también llevarán la misma metodología o ellos ya? No, en el caso de los municipios de la provincia de Duarte, ya van con el voto manual, con boleta física. De esa manera se van a, a elegir esos eh, cargos ahí en, en esos municipios de La Guarana, Pimentel, Castillo, van con boleta física. ¿Por qué aquí no va con boleta física? O sea, por disposición de la Junta Central Electoral, por resolución, estableció que en 18 demarcaciones se va a implementar el voto automatizado. ¿Y en esa... Exacto, exacto, se encuentra San Francisco en, dentro de esa disposición que establece que va con el voto automatizado. ¿Cómo marcha todo ya para los aprestes? Todo marcha de manera Vamos a decir organizada para continuar y tener todo listo para el próximo día 16 de febrero. ¿Cuántos centros de votación estarán en San Francisco de Macorís? En San Francisco, incluyendo los distritos, vamos a tener un total de 367 colegios electorales en 109 recintos electorales. Ahí está, San Francisco de Macorís entonces va con el sistema de voto automatizado y los demás municipios como dice Michelle, entonces usted? Ya, ya con el sistema viejo de las boletas electorales. Señores, vamos a ver por aquí quienes están en sintonía con nosotros a través del WhatsApp. Alta Gracia desde el sector Hermanas Mirabal eh, dice por aquí. Eso es en el Madrigal. Está lleno de basura. Wow, ahí está. Sí, mucha basura en el Madrigal. Atención Ayuntamiento Municipal. Fran, nos dice por aquí, vladi por favor, felicítame esos dos príncipes que están de fiesta de cumpleaños, en especial a mi querido sobrino, Kendry Ciano. Ahí está, felicidades. Muy bien, continuamos con José Espinal desde Arenoso, nos envía un audio, más adelante escucharemos, y Wilton Gómez nos envía una linda postal. Al corte comercial y al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Ciudadanos opinan sobre la controversial instalación que ha generado en las redes sociales, increíbles señores, la colocación de esta aeronave, de un avión, un monumento en honor a Juan de Dios Ventura Simó en el parque que lleva su nombre y que ha sido remozado o el antiguo parquecito Arcoíris aquí en San Francisco de Macorís. Mírenlo ahí, en honor a este hombre, a este franco macorizano. Se ha colocado este símbolo eh, monumental, con un avión de Dios Ventura Simón, piloto de aeronave, justamente, Franco Macorizano, y que la alcaldía ha querido plasmar, plasmar ¿verdad? lo que él fue a través de ese avión ahí. Escuchemos entonces a algunos ciudadanos. Adelante. El avión quedó muy bonito, muy precioso. Ale supo lo que iba a hacer, hizo todas sus cosas bien hechas, para nadie es un secreto, esto, aunque todavía le falta algo. Ya han comenzado las críticas de por qué el avión y de todo esto, ¿qué te parece? No, porque fíjate, el avión como es, el piloto era Juan de Dios Simón y vivía en la Castillo, esquina Colón, donde está el banco Escocia, que ahí era que ellos vivían en ese tiempo, pero aquí... Al poner, porque ahí tiene su, su, su estatua de él, para cuando los descubran, que vean quién era, porque mucha gente dice, ¿Quién es Juan de Dios? ¿Quién es Juan de Dios? La gente no sabe, porque aquí la historia de Juan de Dios, aquí ni en la escuela se la ponen a los niños. Aquí, no, eh, esto estamos perdidos con, esta, con estos profesores. Bueno. Tienen que buscar la historia de ese señor, quién era, cómo se volaba. En esos en, en eso puentes por ahí abajo. Algo muy bien, muy bien. Tú sabes que la nueva generación debe conocer lo que son los hombres y mujeres que han hecho historia en los pueblos, principalmente San Francisco de Macorís. Si tú le hablas a cualquier joven de hoy, no sabes quién es Juan Ventura Simón. Entonces, eso está bien para remembrar lo que es los valores patria, porque día tras día se van perdiendo. Hay una mala orientación y eso está muy bien. Aplaudimos esa acción del síndico. Sí, claro que sí. Era un héroe nacional, ese... Una réplica a Juan de Dios Ventura Simón. Lo veo bien eso, está mucho más bonito que antes y más remodelado. Lo veo bien. Muy bien. Muy lindo, muy bello, muy, muy bien. Gracias Isidro que ha hecho buen trabajo. Bueno, ahí está Juan de Dios Ventura Simón, piloto de aeronave franco-macorizano, ultimado, ¿verdad? Eh, por los, por sus ideales a favor de nuestro pueblo y que, como les decía, ahí está como ha querido ilustrarse en esa justamente aeronave, porque él fue piloto de aeronave de avión, Franco Macorizano, y por ende, ese parque lleva su nombre. Y ya ustedes ven por qué se ha colocado entonces. Miren, comunidades realizan mechonada en Huiza en reclamo de diversas demandas. Una vez más, se lanzaron a las calles por allá anoche en una mechonada, ¿Eh? Honduras, Huiza, Aslor, Mata Larga, Laguneta, Estanzuela Acompañado de los miembros del Falpo Veamos Una vez más eh, La comunidad de Huiza eh, Aslor, Estanzuela Honduras han salido a protestar Otra mencionada más y no se cumple con las demandas o con lo acordado con las autoridades, con estos moradores. Ellos no van a desmayar, no van a descansar y aún en plena eh, temporada de elecciones estamos en la calle y vamos a continuar. Nosotros entendemos que mientras no se le dé salida a esa demanda, esta comunidad, al igual que el pueblo de San Francisco Macorís seguirá protestando y movilizándose en la calle. Sí, la comunidad de Huiza, Estanzuela, eh, Honduras, entre otras, decidimos comenzar un plan de lucha, ya que las autoridades no nos han dejado otro camino, más que la lucha debido a la a que no han prometido resolvernos todos los problemas de esta comunidad y no ha sido posible. Nosotros estamos exigiendo la entrega del edificio que fue terminado de la Policlínica de la Comunidad de aquí de Huiza, que se reinicie el puente de Mata Larga a norte, que se construyan todos los caminos vecinales y que se lleve el agua potable a la Comunidad de Huiza. Nos encontramos aquí en la Comunidad de Huiza con esta actividad en esta noche, una mechonada, exigiéndole una vez más a las autoridades por nuestras demandas. Nosotros no vamos a descansar. Nosotros estaremos y seguiremos de pies hasta que las autoridades correspondientes, llámese el gobierno, y todas las autoridades que tienen que ver con nuestra demanda, resuelvan lo que son la construcción de la carretera de Sanzuela a Aslor, La Laguneta, entre otras. ...como también la regularización del agua aquí en la comunidad de Chile y que se instale... Y por diversas demandas más, ellos han anunciado que seguirán protestando, señores. Lo han hecho de manera pacífica, siempre ha sido así. La policía realiza operativo en centros de diversión en esta ciudad, ocupan Jucas, mírenlo ahí, parte del ocupado... ...armas de fuego y diversas personas fueron apresadas. Vamos a escuchar qué dice Xiomara, vocera del Comando Regional Noreste. Adelante. En la noche de ayer fue realizado amplio operativo por nuestros agentes policiales... ...en diferentes negocios de expendios de bebidas alcohólicas... Aquí en San Francisco de Macorís Dando como resultado el apresamiento de varias personas Incluyendo propietarios de negocio Por violación al artículo 4 de la ley 1619 Sobre la prohibición de jucas en lugares públicos y privados Quienes también intentaron impedir el trabajo realizado por nuestros agentes En dichos operativos fueron ocupadas la cantidad de 76 jucas 113 en manguera para la misma Dos cajas y 15 unidades de carbón. Dos rollos de papel aluminio. Cuatro vapor. 15 baterías para vapor. 7 potes de líquidos para vapor. 4 paquetes de filtro para vapor. 4 paquetes de pitillos para jucas. Dos cargadores de baterías para vapor. 169 cajetillas de tabaco para jucas. 3 mesas de metal. Siete sillas de metal y dos plásticas y cuatro bocinas, así como también fue ocupada la pistola marca Smith en Hueso calibre 9 milímetros con su cargador y 15 cápsulas para la misma, mientras se encontraba exhibiéndola en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, señores, ahí están las declaraciones por parte de Xiomara Aria, vocera del Comando Regional Noreste de la Policía. Así que lo que nos extraña, señores, está bien, pero hace mucho tiempo que esto prácticamente, eh, esta disposición estuvo de no permitir jucas en centro de espejo de bebidas alcohólicas. Entonces, eh, luego de tanto tiempo ahora es que viene y se hace esto, pero esto puede ser que tenga otro matiz también. Así que ahí vemos parte de lo ocupado. Si es de ser así, debe de ser permanente. Entonces se esperó mucho tiempo para ello. Pero ahí está, señores. Todas las jucas en total fueron como 70 jucas que fueron ocupadas en esos centros de diversión. Aún estando ya eh, usándose, porque recuerden que eso no es permitido. Caramba, ojalá y, y nos puedan colocar. Vamos a ver este hombre que denuncia que en los fieles abajo observó. Una nave extraña volando, un platillo volador con un ovni. Oh, Dios. Esto es de impacto, señor, esta información. eh Vamos a ver esto. Adelante. Vamos a ver. Él dice que es una nave con, con forma de platillo volador. ¿eh? Un objeto extraño sobrevolando por allá en los rieles abajo. Eh, él fue cuestionado por nuestro corresponsal, José Ramón, que estuvo por allá para eh, traer esa inquietud. Y mírelo ahí Él dice que le tiró esa foto Está, gira, está de giro la fotografía Pero ahí está Mírelo ahí Dice él que esto lo captó mediante esta fotografía Ese platillo volador Escuchemos este señor, señor director ¿Qué dice entonces? Adelante Yo lo que estaba era trabajando Con una lavadora Entonces yo estaba en la hermana Con la otra hermana Donde yo me... Me interesa una foto que habían dicho, hay una foto ahí que, te, este, que le tiraron a, a un, a un oni Y yo no, yo tengo que ver eso, porque yo le he caído atrás a eso y quizás no quizá he visto luces, pero no me ha soportado como ahora. Entonces hay una sobrina, que se estaba tirando fotos, más bien, y logró captar el sábado de la mañana este, ese aparato que lo vio volando, y ve a los pequeños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 Fue como... como de, de la 10 para adelante, de 9 a 10. Si el el que... Bueno, ahí está. Bueno, eso es lo que él dice, ¿verdad? Dice que le tiró la fotografía, ampliaron la imagen y se observa esa imagen de un platillo volador. Ahí está, señores.